La comunidad del barrio María Paz, ubicada en la localidad de Kennedy, alerta a las autoridades competentes sobre la proliferación de basuras y el acúmulo de escombros en el sector. Mi nombre es Geraldine Quintana Bernal y he vivido en este sector desde siempre. Eh, estoy aburrida totalmente de vivir acá porque siempre es este de basurero en la calle, eh, también la inseguridad. Cuando voy a estudiar, me toca pasar obligadamente por acá, y es que en cada esquina son los drogadictos, los indigentes, y no, ya estoy cansada de esta inseguridad, la verdad. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales: www.otravoz.co, en Twitter, portalotravoz, y en Facebook, otra voz. Soy Juan Fernando León, otra voz en Bogotá.